Carlos Rafael Bonilla, mejor conocido como Carlos Chip, fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de robo de teléfono, al ser cuestionado sobre el hecho que se le imputa, dice ser inocente y alega que se dedica a trabajar reparando celulares. Los teléfonos los llevan a mi casa a arreglar, lo que no tienen arreglo me lo dejan allá para pieza. ¿Tú puedes comprobarlo entonces? Claro que sí, claro que sí. ¿Y por qué te acusan de robo entonces? Bueno, a mí lo que me tienen en mi casa son dos teléfonos que ellos me llevaron, que me lo negociaron por una computadora y ya. ¿Quiénes? ¿Quiénes ellos? Los ladrones. Y los teléfonos yo los devolví, los que ellos me negociaron por la computadora. Lo único. ¿Qué te hacías? ¿Eh? ¿Qué te con los teléfonos? ¿Tú las tengo? Sí. ¿Tú no vendías los teléfonos? No, yo reparo el teléfono. De acuerdo con la nota policial, al detenido se le ocupó la cantidad de 24 celulares de diferentes marcas y colores. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.